Nos acompaña Luis Cerdán, asesor comercial de Volkswagen Jacopini, a quien recibimos aquí Todavía en Mejor sí. de Mañana. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bueno, bien? Bienvenido, bienvenido. Un placer. Un placer. Muy bien. Se Igualmente. comenta, se dice que se viene un fin de semana muy interesante de liquidaciones. Exactamente, vamos a tirar eh, la casa por la ventana. ¿sí? Muy bien. Por la ventanilla. Por la ventanilla. <risa> Del <sí>. auto. <risa> no, eh, la idea es para todas las familias mendocinas. Uh -huh. Sí que se pueden ir eh, poniendo en contacto ya con el numerito que aparece ahí en pantalla. Muy bien. ¿Por qué? Porque los primeros llamados van a tener un montón de beneficios y regalos exclusivos. ¿sí? Perfecto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo qué es... beneficios? Para tentarlos, digo. Sí. De polarizado, kit de seguridad, ah, tuercas, antirrobos, eh, un montón de chiches. Que no se lo pueden perder, Perfecto. la idea es que se comuniquen con nosotros, uh -huh. donde vamos a ponernos en contacto para asesorarlos de la mejor manera, los vamos a invitar al concesionario sí, y van a poder hacer la prueba de manejo. Está bueno, ahí eh, sí, te sí. sacas todas las dudas y te das cuenta lo cuál es el auto para vos. Cual ¿no? cual. Exactamente, eh, hay una promo muy linda para los jubilados que uh -huh. siempre me dicen, mira, quiero darme un gustito después de haber trabajado tanto tiempo para ellos tenemos algo exclusivo, un descuento en el armado de carpeta uh -huh. para la familia que ya tiene su vehículo que es Volkswagen eh, y que quiere seguir con la, con la línea también hay una, un descuento muy lindo para ellos para uh -huh. que continúen con nosotros ¿Y el auto y, usado pueden entregarlo? Por supuesto, Bien. sí, sí, recibimos de todas las marcas uh -huh. eh, y modelos y también planes caídos, aquellos que por ahí han quedado, en eh, uh -huh. algún momento se complicó por una cuestión laboral o algo así, quieren retomarlo con nosotros. La idea es que se, que se pongan en contacto ahí al numerito, uh -huh. como, como, les, como les comentaba. Y eh, vamos a ver de qué manera encaminamos eso para que puedan retirar el vehículo con nosotros. Muy Hoy bien. en la calle... Si sí, eso es, lo ve todo el mundo, dice Giacopini atrás, eh, con el Volvadente capitalizás aparte, vienen todos muy completos, uh -huh. tenemos para la gente joven. ¿Cuál es el más popular? Sí, sí. El que más están tienen? eligiendo eh, hoy por hoy. Mirá, son todos, perdóname, uh -huh. bebé. Lo que es el polo, porque uh -huh. es el primer auto como para un joven o el primer cero kilómetro. Uh -huh. sí. Por ahí ya nos vamos a la sub para aquellos que han tenido un auto y ya quieren pasar a algo un poco más grande porque agrandaron la familia. Uh -huh. Uh -huh. Y hoy eh, también hay una línea propuesta para las empresas y para todo el mundo con respecto a las camionetas, uh -huh. que hay una entrega asegurada con poco dinero para que puedan renovarlas, puedan renovar su flota. Y bueno, de paso a subirse a la, a la reina hoy en las pickup una camioneta muy cómoda, eh, con bajo consumo de combustible, uh -huh. bueno, eh, todo un chiche. ¿Y qué Entonces, planes de pago tienen? ¿Financiación? ¿Qué, todo qué, qué, eso nos gustaría que cuando nos llamen, le vamos, porque cada uno tiene su su particularidad, ¿viste? Ajá. Tengo un auto para entregar, sí, tengo sí. Eh, tengo un dinero, eh, recién vota, empiezo, ejemplo, Sí, exactamente. Sí. Entonces para ellos hay, para armarle financiación 100%, Ajá. para que entreguen un 20% o Ajá. un 40%. Eh, una financiación más larga, una más corta, hay de todo. Estamos preparados para para darle la solución y que puedan retirar el mm. vehículo con nosotros. Luis, ¿Sí? ¿Hay una fecha límite para que la gente se comunique por estas promociones o van a durar en estas semanas? ¿Cómo viene Bien, con perfecto. Eso? Buenísimo lo que me preguntás. Vamos a estar trabajando de corrido, jueves, viernes, sábado y domingo uh -huh. desde las 10 hasta las 20 horas. Ah, los sí? domingos también? Por supuesto. Bien, eso para colaboradores. la gente del comercio la gente que está todo el día trabajando. Sí, claro. Que por ahí se le complica con los horarios. Nosotros estamos disponibles hasta incluso acercarnos a la, al domicilio o si son de lejos, que por ahí, viste que nos vende de todos lados, sí. hay mucha distancia, no, eh, somos seis, seis en el equipo Cerdán, uh -huh. que eh, nos vamos a dividir las tareas y vamos a salir y vamos a llegar hasta la casa del cliente con toda la propuesta. Buenísimo. ¿sí? Así que eso es algo muy lindo, los que por ahí no alcancen a anotar el número, que está saliendo ahí en pantalla, porque están trabajando, que vayan directamente ahí a la calle San Martín Sur al 600 Bien. de Bodicruz y Cruz y pregunten por el equipo Cerdán, eh, vamos a darle un montón de beneficios, como te mencionaba hace rato, pero el más importante que es eh, la puesta en calle, que por ahí uh -huh. hoy por hoy no te lo da cualquiera, somos una de las únicas empresas que te, eh, te da el total del patentamiento para un vehículo y eso eh, a bien la hora bien. de retirarlo. Eh, suma porque es un dinero importante ah, pues fue, que hay que tener claro. que. A no dejar pasar entonces este fin de semana ahí de liquidaciones, preguntan por el equipo Cerdán, van de parte de Mejor de Mañana y allí los chicos los van a estar asesorando de la mejor manera para que puedan tener su primer cero kilómetro, que si es Volkswagen que mejor, eh? mejor, espectacular Muchas gracias Luis, gracias gracias a ustedes. un gracias placer más. como siempre